Bueno, no está la consellera en este caso, pues a usted, a la secretaria autonómica. ¿Cómo valora la, la secretaria autonómica el caso de la persona dependiente Angustia Escobo, que ha llegado pues, a los medios de comunicación y que, a través de diversas preguntas, esta diputada le ha planteado la cuestión, además de una petición de entrevista con la consellera para tratar el tema? Gracias. Tiene la palabra, por espacio de cinco minutos, la señora García. Gracias presidenta, señora diputada. En las pocas ocasiones que he tenido, eh, en les que he tingut ocasión de comparecer en corts, mai se me había preguntado por el expediente de una persona en concreto. Alesares, Aleshores, aleshores todo que vaya a decir a continuación eh, respecta escrupulosamente el carácter confidencial de las dades referentes a la salud de la señora Angustia Escobo y entiendo que no, no porta vostè consentiment per a usted ningún consentimiento para que se fachen en público, por qualsevol se volcase, todo el que diré es eh, relativo al seu expediente, pero en capcas relativo ni al grau de dependencia que tiene la señora Cobo, que bueno, ella, ella sí si voludirá, ni per descontad ningún problema relacionado amb la seva salud ni als seus ingresos económicos. Dita y en relación amb la pregunta, la señora Angustias Cobo, Beamut, va presentar una solicitud inicial de valoración de la situación de dependencia al juliol del 2007. En resolución de grau y nivel al junio del 2008, y caducitat amb data 30 de abril del 2011, después de la aplicación del baremo de valoración de dependencia. En el momento de la valoración, se a la causa de la seva situación de dependencia producida por la amputación de sus miembros inferiores, que es evident, o correguda en la seva juventud, una situación de salud no estabilizada como consecuencia de un alto proceso agudo tal como va a constatar el valorador y que no estaba prevista en el informe de salud aportado en la solicitud de dependencia, es decir, el valorador es va a trobar en la seva eh, evidente amputació de membres més un procés Per Pero no perjudicar a la solicitante amb una inadmissió del procés agut que es lo que hagués correspos y demorar la aplicación del barén fins a la estabilidad de totes les seves afecciones físicas físiques y acostant a la pròpia definició de la dependència replegada en la llei. Eh, tal, se va a continuar en en la valoración. Tal como se ha mencionado, el proceso agud sobre va a ser la raó por la cual se establecerá una situación de provisionalidad. En el seu grau de dependencia asignado en aquel momento, tal como se establece en, en la normativa, vigente, pero no aburrir. Esta provisionalidad finalizaba el 30 de abril del 2011, data en que caducaba la resolución anterior y se exigía una revisión de la SEVA situación de dependencia. Davant de la no solicitud per part de la interesada, la administración va haver haber de actuar de oficio, para no procedir a declarar la extinción de la prestación, que es el que hagués tingut que fer. Allí va a instar a la interesada a una revisión el eh, 11 de agosto, cuatro meses después de la provisionalidad que ya se había extinguido. Motivo por el cual la señora Cobo, gracias a que no es, va actuar como había de ser en camomén va deixar ni ha deixat de percebre la seva prestació. En esta revisió, en la segona, se li aplica el barem establit en el Real Decret que és de carácter estatal, es de caràcter estatal 504/2007 y es realitza en el seu domicili considerant tant barreres com ajudes tècniques que és el que toca en estos casos. En el moment de la aplicación del barem en noviembre del 2011, había una milloria notable de la funcionalitat de la patologia no estabilizada clínicament en el anterior barem enrere y obté una puntuación que constata un menor grau de dependencia. Qualsevol persona en dos camas amputadas en el transcurso del zange generalmente adopta el seu, adapta perdón, el seu entorn y adquiere una serie de habilidades para las cuales arriba o pot arribar a ser autónoma en diversas actividades de la vida diaria, no obstante ello es dependen en altres. Sobretot cuando se contan ayudas técnicas como prótesis de membres, crosses, barreras de corredor, cadira de rodas eléctrica para desplazamientos fuera de la llar y otros utensilios especialmente diseñados para facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad física y o sensorial. La vivienda de la señora Cobo, según el informe de Entor, reunís unas condiciones de solidez y salubridad adecuadas y disposa de instalaciones aceptables para realizar las actividades propias de la vida domiciliaria. De manera que, en cara que la señora Cobo, les seues cames amputades, una vegada resolt el problema Gut sobre que agreujava el seu grau de dependencia y pel cual es va a la temporalidad del mateix, ens constata que ha recuperado la funcionalidad y autonomía que tenía previamente al DIT, dit procés Después de interposar recursos de alzada, va a hacer una nueva revisión de la documentación que obra en el expediente del barema aplicado y de la documentación presentada. Después del estudio de toda la documentación, es va a decidir, per par de la Dirección General de Personas amb Discapacidad y Dependencia, que había de realizarse una nueva evaluación de la señora Angustia Escobo, pero esta vegada realizada per tècnics del órgano de valoración de la citada Dirección General. Una tercera valoración. En data 23 de marzo, es va desplazar un equip de l'òrgan de valoració al domicili de la sol·licitant i es va efectuar una nova valoració, emprant el mateix barem utilitzar, com no puede ser de una altra manera perquè és es estatal en la anterior revisió. El resultat de la dita actuació va a ser el mateix grau obtingut en anterioritat i per ratifica la aplicación correcta del barem anterior i destécnic que el van fer. No obstante eso, y teniendo en cuenta el grau permanente reconegido de discapacidad de la solicitante, amb els punts per necesidad de tercera persona, es va considerar la alternativa más beneficiosa para la señora Cobo, que era la homologación del seu certificado de discapacidad. Pero eso, es va estimar la homologación a un nivel superior, encara que sense canvi de grau, con data 12 de abril del 2012. Destacar que el proceso de valoración de la situación de dependencia es du a terme de amb la normativa estatal que regula el baremo de valoración de la dependencia per mitjà del Real Decreto. Les Maremo a aprobarte el Gobierno Central de una serie de criterios objetivos que avalúen el grado de autonomía para realizar tasques básicas de la vida diaria y la necesidad de soporte a cero. Perdan, es profesional encargado de valorar el grau de dependencia. Es basen en esos criterios que son de la matiz aplicación peratotes les comunitats autónomes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra la, señor López por espacio. la señora López por espacio de tres minutos. Pues sí, efectivamente, claro que tengo el consentimiento. Que la secretaria autonómica no dude que a mí tampoco me apetece ni me parece conveniente que la situación sea tan lamentable en la gestión por parte de la consellería que en estas situaciones tan dramáticas tengan que acudir a los grupos parlamentarios para que su voz sea escuchada a tenor de la falta de operatividad por parte de la consellería para acabar con una situación... Eh, que ha saltado a los medios de comunicación por la denuncia de los familiares y de ella misma, de la señora Angustia Escobo. Así que, por supuesto, esta diputada no se atrevería a hablar de un expediente si no tuviera el consentimiento de esta señora, que es la que quiere que hoy se trate aquí su cuestión, porque no ha sido resuelta de forma ágil, eficaz y, por supuesto, de una forma con sentido común por parte de esta consellería. Yo también le voy a poner en antecedentes. Esta vecina de Cuart de Poblet, eh, que desde los 20 23 años vive sin vive con las piernas amputadas como usted ha dicho lo que usted hizo lo que hizo fue solicitar el reconocimiento de su situación de dependencia en 2007 mediante resolución del secretario autonómico de bienestar social de 20 de junio 2008 se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 1 el baremo técnico por el que se basaba esta decisión emitido por una técnica de la consellería el 11 de marzo de 2008 establecía que no podía desarrollar labores como como sentarse, tumbarse, ponerse de pie, acudir a, a un lugar adecuado eh, para poder realizar las tareas diarias de higiene, hacer desplazamientos vinculados o no vinculados a la, a la autocura, acceder a todas las estancias comunes de la vivienda donde reside o, por, o por, o por ejemplo, pedir ayuda ante una urgencia. Pues bien, con fecha del 26 de agosto de 2011, el Consejo le comunica a la señora Cobo el acuerdo de inicio de la revisión de oficio porque, según la directora general de personas con discapacidad y dependencia que firmaba la orden, la situación de dependencia se le había reconocido con carácter temporal una situación de dependencia con carácter temporal para una persona cuya dependencia se basa en que le faltan las piernas. El 22 de noviembre un técnico visitó de nuevo a la señora y tres meses después, mediante una resolución de 2012, se le rebaja la dependencia desde el grado 3 nivel 1 al grado 1 nivel 1 y pasando en consecuencia de percibir una prestación de 416 euros al mes a 0 euros. El baremo técnico en el cual se basaba esta decisión, emitido por la Consellería el 22 de noviembre de 2011, consideraba que Angustias Cobo sí podía realizar muchas tareas, que en el anterior baremo aseguraba que no, como son algunas de las citadas, sentarse, tumbarse, ponerse de pie, etcétera, etcétera. Contra esta resolución, la señora Cobo presentó un recurso de alzada, consiguiendo su estimación parcial y la modificación de la valoración de la situación de dependencia de grado 1, nivel 2. También denunció este cambio de valoración hecho de oficio por la Consellería en los medios de comunicación, tal y como usted también lo habrá visto, ya que, obviamente, las circunstancias que habían motivado su situación de dependencia, es decir, la amputación de las dos piernas, no había cambiado. Es más, durante ese periodo su salud empeoró, tanto eh, por el desgaste asociado a su edad como por una serie de, de cuestiones asociadas. Dentro de la denuncia mediática, entonces, el conseller Jorge Cabré anunció que había dado instrucciones expresas para que se iniciara la revisión del expediente de Angustias Cobo. Las palabras literales de Jorge Cabré fueron «Bienestar social es la primera interesada en conocer" hacer las razones de esta decisión para poder corregir cualquier deficiencia. No hay explicación lógica, dijo el señor Cabré. No obstante eso, casi un año después, la señora Angustias Cobo tuvo que volver a denunciar el caso a propósito del segundo baremo, dejando al descubierto que el consejero Cabré no hizo absolutamente nada al respecto. Es por eso que esta diputada, por supuesto, sí, a petición de esta señora, trae aquí su expediente para que usted me diga cómo valora la actuación de, de su consellería. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora López. Tiene la palabra la señora García por el espacio de dos minutos. Eh, no, es que estoy dejando, creo que estoy dejando igual a unos grupos que a otros tiempos, si usted quiere que le conteste no, la señora consellera, sí, supuesto, no si no de... le doy, le doy minuto, pero todos han utilizado bastante más, creo que estoy siendo permisiva, soy permisiva y por lo tanto, si quiere que le conteste la señora Secretaria Autonómica, creo que pues entonces, si quiere que le conteste, lo dejamos así. Muchas gracias. Tiene la palabra por el espacio de dos minutos. Señora, sí, gracias, presidenta. Señora diputada, le reitere que la señora Cobo, desde el momento de la primera resolución, no ha dejado de perseguir la seva prestación. Por tanto, no diga a usted que va a arribar o que podía arribar a cobrar cero euros porque no es aixís. Eh, la actuación de la Consellería de Bienestar Social, usted demana que siga ágil y eficaz. Yo creo que tres valoraciones es mes. FER la primera evaluación, cuando, por supuesto, tiene la. La, los datos eh, de, que, del, evalu, de, del evaluador perdón, si, se me ha olvidado, discúlpeme pero se me ha olvidado durante toda la comparecencia responderle en, en castellano lo siento lo siento. Eh, vamos a ver, el primer evaluador que fue en la primera evaluación del marzo del 2008 especifica muy bien y usted la tiene delante que es conveniente realizar otra valoración porque no se esperaba la situación sobre añadida que tenía el motivo de la dependencia de la señora Cobo era inicialmente eh, la amputación de sus piernas que las tenía amputadas desde usted ha dicho la edad. Eh, evidentemente, en el momento justo, como marca toda la normativa, el momento menos apropiado para valorar un grado de dependencia que, como su nombre indica, es depender de una tercera persona para la actividad diaria, es cuando una persona está pasando por un momento agudo, de un, un proceso agudo sobreañadido. De hecho, insisto, el valorador fue... Eh, digamos que no fue tan diligente como debería haberlo sido, puesto que resolvió el caso con un grado y nivel, cuando no debería haberlo hecho, ya que en estos casos es un criterio técnico para la no admisión del trámite de la solicitud de la dependencia. No obstante, lo resolvió con el proceso agudo, advirtiendo que requería una nueva evaluación y se le dio un periodo que, como cualquier beneficiario, debía haber respetado. La señora Cobo, por la razón que fuera, no solicitó esa revisión y fue la Consellería de Oficio. Y no solo hizo otra evaluación, sino una tercera a instancias de, como usted dice, el conseller Cabré, que tuvo especial sensibilidad en el caso, y por segunda vez un equipo de valoradores basándose en un real decreto estatal comprueba, como usted bien sabe, que la, la, el grado eh, ha disminuido considerablemente. ¿Por qué? Pues porque el proceso sobreañadido que tenía hacía años había desaparecido. Por lo tanto, la señora Cobo tenía las piernas amputadas y, por supuesto, la edad que agrava todas las patologías. Pero el grado que le corresponde es no sería justo que, por medio de una manifestación mediática o no, como tiene la señora Cobo y siendo representada por usted, se hiciera una excepción y se hiciera algo diferente al resto de dependientes que hay en el territorio nacional y menos en esta comunidad. E, insisto, el equipo de valoradores actúan en consecuencia como profesionales que son. Gracias. Muchas gracias. Señora García.